Izquierda Unida se ha convocado una nueva reunión online para informar sobre los planes de plantas fotovoltaicas en la comarca, que abarcan una extensión de 2.000 hectáreas. En el encuentro virtual, un equipo de abogados explicará los proyectos, su impacto y expropiaciones y las alternativas a los mismos. Esta segunda reunión se ha organizado por la cancelación de la primera, que fue interrumpida por algunos participantes. La nueva convocatoria será para el próximo miércoles 26 de mayo, a las 7 y media de la tarde. ...a través de la plataforma Zoom y el perfil de Facebook... ...de Izquierda Unida Guadalorce. Algunos de los proyectos previstos... ...conllevan la declaración de utilidad pública... ...lo que puede suponer la expropiación de los terrenos... ...como ya está ocurriendo en otras provincias de España. Como este es uno de los aspectos que se abordará en la reunión... ...animo a participar... ...tanto a los propietarios de los terrenos... ...como al resto de la ciudadanía afectada... Recuerdo la fecha, próximo miércoles 26 de mayo a las 7 y media de la tarde.